Ya tu recuerdo no me castiga Conseguí valor para vivir mi vida Y de todo el pasado a la deriva Y ya no me atormentan tus mentiras Y tal vez sabes si te extrañé Pero ya no puedo seguir así Con la esperanza de que no me dañes Y fue por eso que me tuve que ir Y tal vez sabes De ir así, con la esperanza de que no me dañes Y fue por eso que me tuve que ir Necesito saber por qué mierda tuviste que irte Y todo lo que prometiste, todo eso lo rompiste Y yo con ganas de morir, pero no sé si el cielo existe, sí, existe. Pero no el ya por lo que hiciste me Lo que era amor son es un recuerdo triste lo que era felicidad son memorias no sé qué coño pasó que Melda fue lo que hice Pero no te da derecho a hacer todo lo que me hiciste Y tal vez a veces te extrañe Pero ya no puedo seguir así Con la esperanza de que no me dañes Y fue por eso que me tuve que ir Y tal vez a veces te extrañe Pero ya no puedo seguir así Que me tuve que ir Y tal vez sabes si te extrañé Pero ya no puedo seguir así Con la esperanza de que no me dañes Y fue por eso que me tuve que ir Ya tu recuerdo no me castiga Conseguí valor para vivir mi vida Y dejé todo el pasado a la deriva Y ya no me atormentan tus mentiras